Hola, soy Sandra Vega, vicepresidenta y fundadora de Amecat AC, que es una asociación dedicada a brindar apoyo emocional e informativo a los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer de tiroides y a sus familiares. Así también proporcionamos asistencia en la navegación del paciente para ayudarle a acceder a una atención médica oportuna en los diferentes hospitales de la República Mexicana. El cáncer de tiroides es una enfermedad poco frecuente y cada año son diagnosticados en México aproximadamente 3,900 nuevos casos, siendo la mayor incidencia en mujeres que en hombres, con una prevalencia de 4.4 casos de mujeres por cada hombre diagnosticado. Sabemos que han sido tiempos difíciles que ha traído consigo la pandemia por COVID-19, pero en AMECAD... Nos esforzamos día a día por continuar con nuestras actividades y por superar los retos que se nos han presentado. Continuamos realizando actividades mensuales de manera virtual, tales como el café tiroides con el experto, donde un profesional de la salud resuelve dudas con relación a la enfermedad. El 25 de mayo de 2020, se llevó a cabo la campaña para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades de la Glándula Tiroides y el 24 de septiembre de ese mismo año participamos en el Senado de la República en el foro titulado Cáncer de Tiroides, donde presentamos una propuesta en la que se incluyeron datos e información relevante sobre la enfermedad, con la finalidad de crear una comisión multidisciplinaria para la atención a todos los pacientes diagnosticados con cáncer de tiroides y se les otorguen los medicamentos que se requieren para su atención y mejor calidad de vida, así como el respeto a sus derechos de acceso a la salud, trabajo y vida digna. A pesar de los obstáculos, en AMECAT seguiremos trabajando de manera virtual, respetando todas las medidas de seguridad y disposiciones dictadas por las autoridades correspondientes todo en beneficio de los pacientes con cáncer de tiroides y sus familiares. Para mayor información, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como AMECAT Asociación de Pacientes con Cáncer de Tiroides México, y en nuestra página oficial www.amecat.org.